Nosotros llegábamos a la escuela como docentes de filosofía, como jefe de trabajos prácticos, entre un grupo de docentes que se habían ido convocando a propósito de la iniciación de la escuela que ya estaba funcionando, y se iban abriendo las antes cáteras. La filosofía era, por ejemplo, una de las cátedras iniciales de la. En general, en aquel entonces, digamos, estábamos bajo gobierno de la nuce eh, ¿Qué decíamos nosotros? Entonces, de todo este tema. Primero estábamos bastante incómodos con la NUSE, <ríe> es decir, con los gobiernos militares. Veníamos una historia de gobiernos militares sucesivos con alguna permisión democrática eh, muy restringida, muy restringida. En realidad teníamos la sensación de que nos estaban dictando la existencia, tratando de decirnos qué teníamos que ser, eh, de modo que estábamos muy incómodos con este tipo de situaciones de dependencia militar. Por supuesto que teníamos un diagnóstico de por qué estaban los médicos ahí. ¿Cuál es el diagnóstico que teníamos? Para nosotros los médicos significaban la intervención policial de las clases oligárquicas frente a los movimientos populares. Teníamos un diagnóstico también latinoamericano. ¿Cómo, sería, cómo se podría, básicamente, se podría decir? Eh, nota, eh, la, la, la Latinoamérica la sentíamos, por de pronto, grande, nuestra, digamos. Veníamos de una instancia peronista, digamos así, de... La Plata Grande era una cosa que sentíamos como patria. Aún la sentimos, incluso no la hemos perdido. cierto eh, Y la sentíamos... Colonia. Uh -huh. Básicamente la colonia consistía... Así muy, muy, muy general, ¿no? Nosotros producíamos cosas de la naturaleza. Nos vendían... Máquinas y sobre todo, y era lo peor de todo que nos vendían, nos vendían plata. ¿No es cierto? Nos, cobra, nos, nos le, le dábamos la cosa, nos daban un, un, una máquina, la teníamos que pagar con la plata que ellos nos daban. Y además nos, nos cobraban el interés por la plata. Se nota lo que pasa hoy, ¿no? Se nota lo que pasa hoy, pasaba igual. Eso sentíamos nosotros. ...esta dependencia a lo que oponíamos la, el impulso de liberación. Nuestro, nuestro, eh, digamos, nuestra contradicción básica era dependencia o liberación. Eh, en ese contexto político general... ¿Qué había pasado a esta, a esta presencia política en Ganía? ¿Cuáles resistencias tenía fuertes? Bueno, una fue la del cordobazo. Esto, no no no no voy a decir la importancia que tiene el cordobazo en política, pero fue una, una marca de, bueno, hasta acá me parece que hay que cambiar la situación. Estábamos con ganas de que no hubiera milicos, digamos. Y hacíamos todo el esfuerzo posible, digamos. Toda la movilización, lo que, todo lo que enseñamos era ingeniero en crítico al gobierno militar. También había, igual que ahora había inflación, había inflación. No se habría mucho, no, no, tenía tanta importancia entonces la inflación políticamente, digamos, no se hablaba tanto de eso. Pero estábamos en un promedio muy alto de inflación anual. 100, 70%, es decir, cada vez éramos más pobres nosotros, pero no éramos tan pobres como ahora, digamos, éramos pobres. La, la distribución de la, de, la, de la riqueza nacional estaba desequilibrada y había en Córdoba un movimiento obrero muy importante, muy importante, estaban las fábricas, ¿no es cierto? Estaba una línea peronista y había una línea... Más de izquierda, si Citrack y toda esa gente, sí, había mucho movimiento en contra. Eh, muchos de nosotros en ese momento, aparte digamos, de simpatizar con toda esta línea, eh, empezamos a enseñar en la universidad. Vino la, la nuce entrega de gobierno, vamos a decir. Hay una elección, se moviliza mucho Córdoba, Martínez, eh, Broncano. Eh, no gana Broncano en primera vuelta, en segunda vuelta, más movilización todavía. ¿no? Es decir que había, entonces, muy, muy, muy, muchísima la movilización que había. Con Broncano entra todo el peronismo a tomar posición, digamos, de las oportunidades políticas que había. En esa línea de movimiento aparecemos nosotros en la escuela. Ya estábamos, pero digamos, vemos la oportunidad. Todo ese espiole, en una, una, una clase, habría 30, no, no más, no, no, era, no era la totalidad clase, ¿no? este, se me ocurre hablar de Sócrates, de <ríe> Sócrates. Eh, y lo digo, bueno, Sócrates era un maestro que tenía la manía de. Preguntar, <risa> preguntar, preguntar qué pasaba en donde él vivía. Y de, la, de las respuestas que obtenía de las mismas personas a las cuales preguntaba, sacaba las consecuencias y las conclusiones. Y decía, la realidad es, en realidad, cómo nosotros las estamos viendo en preguntas y respuestas. Esto es la verdad del asunto. Y además decía otra cosa. De, yo deduzco, que yo pregunto porque no sé. Y yo le decía que es efectivamente cierto que él no sabía. No es que él les hacía el canchero, ¿no es cierto? No sabía. Y aprendía con los ciudadanos con que hablaba de las cosas que es cotidiana hablaba, hablaba con un herrero y le decía ¿Vos sabés lo que es la, la, la, la herrería? en el herrero lo miraba Pero ¿sabés vos qué es la herrería? ¿Me puedes decir? Y fue construyendo eh, Sócrates Un discurso De develamiento De su realidad social Por eso lo matan ¿no, es cierto? no lo matan porque era antipático o diagipático, sino porque en realidad dicen que corrompe a la mente de los ciudadanos porque les hace pensar sobre su realidad social ética era en ese momento ¿no es cierto? es eh, un esquema típico del poder que tapa el pensamiento crítico, el primero, el fundacional de esa Bueno, ese fue la clase. Parece que a los changuitos les gustó la clase, porque me viniendo, después vino, vino otras partes de la historia de Grecia, pero esa fue la que me parece decisiva. Pero yo era un profesor más, ¿eh? no era. que era un, era un colectivo de docentes. Que se juntó con un colectivo de alumnos. Y comenzaron, comenzamos a ver qué, eh, qué podíamos hacer con la escuela, cómo iba a ser la escuela, y cómo podíamos definir la las currícula en general, es decir, las asignaturas, los, los trabajos prácticos, la didáctica, el, el, digamos, lo, lo, lo institucional de la escuela. Y aparte de eso, la movilización estudiantil. Eh, hacía sus asambleas porque estaba en curso también la necesidad de elegir el, la, la, ¿cómo es la, la, la organización estudiantil uh -huh. eh, en una de esas asambleas eh, se planteó el problema de, del director todos éramos posibles eh, elegidos no estando yo allí, eh, no, no estando en ese momento, no es que no estaba en la escuela, en ese momento, esa tarde, no estaba allí, este, se elige un director. Cuando llego a la clase, me saludan, oh, Luis, ¿qué tal? Director, ¿qué es el director? Yo decía, no, no, no, no, no, no, no jodan, chicos, no jodan, vamos a hablar no, en serio, <ríe> ¿no es cierto? No, no, te, te elegimos en la asamblea. No, no, no, no, no, yo tenía otros candidatos para... Y no, este, no, no, no, bueno, no, pero efectivamente había sido elegido director de la escuela y, y me encontré en el momento de la escuela, en el momento político de que Cámpora estaba en el gobierno, en el momento en que se accedía a toda la movilización a la universidad, con la responsabilidad de dirigir la escuela. Eh, ¿Qué tenía yo para eso? ¿Qué tenía? Creo que tenía un tesoro, que era que todo lo que habíamos hecho hasta ahí había sido hecho participativamente. De modo que yo sentí inmediatamente que no era yo el que tenía que dirigir la escuela únicamente. Inmediatamente bajé todo, todos los problemas que teníamos, lo bajaba a la participación. E incluso si había que hacer una asamblea, la hacíamos la asamblea. Y pusimos como técnica didáctica de la escuela que estaba reflexionando sobre su propia identidad, la técnica de la participación. Teníamos una metáfora. No se trata de que a vos te dan el pescado. Tampoco se trata de que te enseñan a pescar. Todo eso está bien. De lo que se trata es de quién es el río. ¿De quién es el río? Es decir, la, la, la participación era originaria en un proyecto decíamos nosotros esto no en un proyecto como el de la escuela la participación tiene que ser desde la necesidad hasta que se cumpla desde el principio hasta el final las evaluaciones tienen que ser desde el principio hasta el final tenemos que participar la necesidad de la escuela tenemos que participar la ejecución de esa escuela y teníamos que participar el disfrute de la escuela. Y además teníamos el modelo, modelo, no, no modelo, pues teníamos la referencia del taller total en arquitectura, que había sido una cosa más o menos semejante, ¿no es cierto? Una cosa participativa, transversal. Por supuesto que teníamos, teníamos en la cabeza porque era el clima que el, el, el docente no podía ser el docente estándar, que el alumno tampoco podía ser el alumno estándar, porque para colmo de esto era que el alumno nuestro no era un ingeniero, era un tipo encargado de ver permanentemente la realidad y contarla. <risa> esto una cosa, era una cosa difícil. Era. Y, apart, y, y esto se sintetizaba, se, se, se sintetizaba en que eso era posible convertirse en un aprendizaje eh, siempre y cuando se hiciera la práctica de ese aprendizaje. Entonces, los profesores nosotros llevamos invitábamos a los alumnos a hacer prácticas, prácticas pero fuera de la escuela. ¿No es cierto? Hacerte una entrevista, bueno, hazte una entrevista, pero andásela allá y traela. Hacete una entrevista, por ejemplo, al verdulero y traela para acá y así era hacíamos lo que de manos una especie de investigación acción era una praxis eh, una praxis eh, develadora del objeto de nuestro oficio ¿no es cierto nuestro oficio era develar lo social para poder contarlo y dónde estaba lo social fuera la escuela cuando nosotros empezamos a estudiar Estudiar, preocuparnos, ver el tema de los medios, eh, lo que vimos fue eh, lo que venía de Norteamérica, más una crítica que sonaba a propósito de que no era suficientemente sensible los, los esquemas norteamericanos y conductistas no eran suficientemente sensibles para um, detectar la conducta de los, de los receptores. Era como una especie de crítica que decía somos jodidos pero no tanto, no podemos ser más todavía. <risa> ¿Sí Así se hablaba para nosotros. Claro, la queja está en que no es suficientemente fino el sistema para lavarle la cabeza. Inmediatamente de que eso es detectado, comienza una serie de modificaciones para descubrir cómo entrar más en el receptor. Todas estrategias emisoras para adueñarse del receptor. Y hay muchas cosas ahí la doble paso, el feedback, todo, todo, todo ese mundo de cosas que dicen no le entramos a este tipo, no le entramos suficientemente. Para nosotros es una, una gloria, digamos, que no le entraran tanto, porque teníamos aquello que yo les decía, que, que, que nos parecía que Latinoamérica tenía otra respuesta para dar. Con el correr del tiempo, uno que vamos eh, enseñando comunicación advertimos por el tema de, eh, de, de, de enseñanza que hacíamos nosotros de, de alumnos que teníamos que estar en trabajo social advertimos que la comunicación se va, tiene necesidad para ser liberadora de ser una interacción una emergencia de emisor y receptor, en donde la eh, conexión, digamos, la conexión es anterior a los medios y está más íntimamente relacionado con los actantes, actantes eh, emisores y receptores que de los medios. El problema no estaba, entonces, para nosotros, en los medios en qué pasaba con el receptor y cómo se, el, el, lo que era objetivo un problema objetivo de falta de eficiencia del dominio del emisor sobre el receptor era para nosotros en realidad una a ver cómo podríamos decirlo sencillamente eh, o más claramente era una emergencia dialógica, esencial. De modo que la cuestión estaba en subjetivizar la, eh, la, subjetivizar la interacción, no importa cuál sea el medio. Entonces se nos convertía para nosotros, que enseñábamos comunicación, en que, en aprender a ser receptor, y en aprender a ser emisor, sin asimetrías ni dominios ¿Cómo hacemos para que se subjetivice, para que el emisor eh, no sea eh, eh, directivo? ¿Qué, qué, ¿Cómo es la, la riqueza del receptor para que, eh, para que rechace o, o, o gestione de modo de su, de, en, su, en su colectividad o en su su hecho de ser social, eh, ele... todo eso otro fue que pasó de un eh, emisor colonialista ¿sí? a una comunicación liberadora. Y el poder de los medios consiste, consiste en el poder profundo, en entrar ahí, en entrar en la construcción, de los discursos y de la cultura, en el magma del vínculo del receptor-emitor. No sé si está bien, está claro lo que digo. Bueno, creo que lo, lo, lo que se discutió después fue eso. Por eso se habla de los discursos, por eso se habla de, de, de la resistencia del receptor. Bueno, pero está ahí, está ahí. Para decirlo muy sencillamente... Es una cuestión entre la gente y la gente. Digamos. Y si vos lo decretas que esa gente es un, es un, por ejemplo, un comprador, y nada más que un comprador, este, la, la, la, le, vas a, le vas a tirar, le vas a tirar, le vas a tirar como, como, como, como comprador. Y resulta que el tipo te va, te va, a, responder, te va a responder relativamente como, porque es más que un comprador. ¿no es cierto? O un consumidor. ¿no es cierto? O un cliente. No, no somos ni clientes, no somos, no solo so, no somos solamente ni clientes, ni, sino que somos, somos personas libres, vamos a decir. estamos Y esto eh, de ser personas libres, situadas, por supuesto, es una de las cosas que nos diferenciaba a nosotros en, de, de, de actitudes ideologizantes positivas que nos venían del norte digamos no nos convencía la verdad que nos estaban contando, por ejemplo el, el, la, la Frankfurt no se, nos gustaba mucho ¿no? pero siempre le volvimos que eran muy compadres los tipos <risa> eran compadres este, eran buenos para, para compadrear bueno, y ellos eran compadres ellos, se las sabían todas ¿no es cierto?, se las sabían todas, e incluso, decía, un, el, el mensaje era, tanto te analizamos, te descubrimos cómo es la comunicación, que vos, vos, que ya que estás leyendo lo que estoy diciendo, te, no podés ir más para allá, más, más de eso no podés ir, <ríe> ¿no es cierto?, y nosotros, no sé, hay algo ahí que no nos sonaba, no nos sonaba, y lo que no nos sonaba era en realidad la imposición, algo como quien dice, mira, este, será como vos decís, pero déjamelo descubrir a mí, hermano. <ríe> Pregunta. Nosotros teníamos de, con metodología eh, estructuras marxistas. No teníamos otra, además, na no, nadie nos había dado, enseñado otras, <risa> digamos, teníamos esa. Pero no las creíamos tanto. Teníamos como la intuición de que acá, en Latinoamérica, y nosotros, teníamos que generar una crítica autónoma. Un, no de un pensamiento diferente, no, no, no tanto eso pero sí una crítica autónoma una crítica autónoma es decir que ver cuáles eran los valores que nos hacían ver a nosotros algo que no estaba funcionando en los medios cuáles eran esos valores el hecho de que no era por ejemplo los medios el discurso de la clase obrera nosotros decimos no pero eso está bien, digamos, pero acá nuestra, el proletariado nuestro, digamos, no es solo la clase obrera, vamos a decir, no es solo la clase obrera, es más bien una, una dispersión, dispersión de clases eh, que estaba representada por el movimiento peronista, que no era la, únicamente la clase obrera, había hasta una clase media, había un movimiento nacional que era el referente de la crítica. Para eso la, la crítica la hacíamos, este, digamos, la sentábamos allí. Era lo que nosotros llamamos la democracia. Era, es, para eso la, la democracia para nosotros era eso, digamos, ¿no es cierto? Eh, y, y, y por eso también, eh, para nosotros, el, el, el sentirnos socialistas. Era una cosa absolutamente normal, no, no, no, no, no, no le hacíamos ascos. Sí le hacíamos ascos a los soviéticos. Eso sí, eh, hacíamos ascos, eh, por lo menos mi caso. No, no, no, no, no nos gustaban los gobiernos autoritarios. Ya, ya los habíamos sufrido acá, digamos. Y nosotros decíamos, pero entonces hagamos esto, preguntémonos en serio cómo es el camino de liberación. Y hagamos de ese camino de liberación eh, algo común. Por supuesto, la cosa era, eso se hace haciendo, eso no está en los libros, <risa> digamos. Lo que ocurría es que estaban de visita sobrevivientes de la masacre de Teteleu. Estaban ahí. Estaban ahí. Me acuerdo la chica de Berget con su carita desformada eh, Estaban ahí. Estaban ahí. Eh, habían ido a visitar la escuela. Seguramente algún grupo de la escuela de los alumnos ha dicho vengan, vengan a la escuela. Este, se arma la asamblea y se propone ponerle a la escuela, porque todavía no tenía nombre. ¿no es La ciencia de la información. No tenía eh, subtítulo, digamos. No tenía destino, vamos a decir, explícito. Estás, eh, así lo sentimos nosotros, ¿no? eh, Entonces, eh, mártir Vamos a asamblea, y mártir de no, mártir, no. Y salió una voz, salió una voz de un alumno que dijo así. Yo, me, yo lo escuché. Digamos, escuché. Dijo No son mártires Son héroes Y fue una aclamación Fue una aclamación inmediata Sí, sí, sí, sí Nadie dijo no y quedó eso <risa> digamos, Así fue ¿eh? Todo esto iba muy bien Pero afuera las cosas estaban cada vez más calientes, cada vez más calientes, y un buen día pasa lo de Chile. Nosotros festejamos que Allende esté allá, de repente, púmbate, lo de Chile. ¿Cuál era la hipótesis que inmediatamente nació entre nosotros? Nos van a contar una historia, los medios nos van a contar una historia que no va a ser la real cierto? Hagamos, salgamos a, a, a ver qué es lo que van a contar. Pongamos acá en la, una, en la puerta algo y hablemos a la gente lo que nosotros estamos recibiendo de los, las, las fuentes nuestras que nos dieron. Las la fuentes nuestras eran los mismos, los mismos muchachos que estaban enseñando, eran los periodistas, tenían lugares donde, de donde conseguir fuentes y demás. No teníamos una fuente especial, una agencia especial en la escuela, todavía no estaba eso. De escuela, pero teníamos mucha información de todos los docentes que había. Y lo que hice, empezamos a sintetizar fue eso. Y empezaron los changos, ¿eh? Los changos empezaron a dar respuestas, cada uno por sus lados. Y a inventar cosas. Yo les siento, no sé si ustedes saben algunas cosas que pasaron. Yo me, lo que a mí me pareció hermoso eh, de algunas cosas era. Un, un, un, el, el precio de una verdura y al lado, ¿no es cierto?, golpe en Chile. En una, en una eh, verdulería. ¿No es cierto? Uno de los pibes de la escuela había ido a la verdura, había hablado con el verdulero, ¿no es cierto?, y le había puesto, mira, voy a poner acá porque Entonces ahí nos dimos cuenta como un trabajo alternativo que nosotros habíamos estudiado, eh, pero no lo habíamos visto, podía tener un desarrollo. Y todos, eh, no creo que ninguno se opuso. Nuestra hipótesis era, los medios hegemónicos van a decir, ¿no es cierto?, por fin cae Allende. todo nuestra radio, todo el contenido de la experiencia nuestra, era exactamente al revés. Es muy lamentable que esté cayendo allá. Porque nosotros la información nos llegaba, o sea, veíamos lo que era. Podríamos calcular lo que iba a pasar. Podríamos suponer. Pero todo el discurso era de lamentación, de denuncia del golpe. Ahí se sintetizó lo que decía antes qué cómodos que nos sentíamos nosotros de gobiernos que venían a decirnos cómo teníamos que ser, cómo era nuestra existencia, etcétera, etcétera. Es decir, nos estaban robando una autonomía y nosotros estamos ejerciendo una pequeña experiencia de autonomía colectiva. ¿No es cierto? Esto me parece que marcó, puso un gen gen, a la identidad de la escuela. Una como alternativa, contra cultura, deseo de develamiento de lo que pasaba y en cierta manera una crítica, ¿no es cierto?, a lo estándar. No sé qué pasó después de todo esto. Eh, ojalá esa... Eh, se, esa, esa intención inicial no se pierda nunca, ¿no es cierto? No se pierda nunca. Y sea como una especie de, de costumbre de la gente de la escuela, de los alumnos. Pero fue eso. Lamentamos mucho, lo dijimos que lo lamentábamos y predicamos que era un horror que cayera Allende. Que era un horror. Es decir, que hacíamos información, Contrainformábamos de los la, de la, de la hacíamos interpretación de por qué caía Allende, porque nos fueron, vinieron a ver alguna gente de Chile también. Este, eh, pasábamos esa interpretación, las, las anécdotas que teníamos las pasábamos, y entonces había una especie como de testimonio de lo que estaba pasando. No eran de, de Chile mismo, eran de gente que estaba acá, de, de Chile. Claro. Este, eh, pero en testimonios de chilenos que decían que sufrían por esto, y además eh, teníamos nuestra opinión. Digamos. Es decir, se estetizaba digamos, eh, eh, la idea que teníamos de una escuela que fuera bien informativa, descriptiva, que diera interpretaciones adecuadas de la realidad y que se animara explícitamente a decir lo que opinaba. ¿no? casa fueron dos veces ¿cómo fue eso? claro, a mi casa fueron a buscar dos veces todo esto rápidamente te digo así, pa pa pa pa pa y entonces qué hacemos no fue que, que a mí se me ocurrió está en fin, uh -huh. incómodo acá, no, no, no fue así, no fue, fueron dos veces, mis chiquitos iban llorando, este En eso yo me fui solo. Al cabo de un tiempo nos pudimos juntar. Eran los principios de la represión. En cierta manera uno está vivo porque fueron los principios. Digamos. Pero yo puedo asegurar, yo después lo escuché alguna que otra vez. Es decir, este tipo piensa por sí mismo, es peligroso. Pero para nosotros era una virtud. Era una virtud pensar, tener autonomía. Bueno, era motivo de muerte. Cuando fueron a buscar la casa, ahí fue la tradicional, digamos, ¿no? eh, Trabajan, eh, tiran todo pibe eh, pibe llorando, mm, horrible. Llego yo y, y veo eso, Alejandra, y evalúo. Si llegamos acá, no acá. Si yo. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué podría hacer uno? ¿No es cierto? Provocar ahí un desastre, digamos o simplemente decir, bueno, al final de cuentas yo no era un tipo totalmente esencial para nada. Justamente eso, cualquiera podía seguir. digamos. Este, entonces me fui. Por tanto, yo no, no, no pude continuar con mis compañeros en la escuela, no pude continuar con mi dirección. Yo no digo mi dirección con mi oficio, este que me habían dado los muchachos ¿eh? este, ahí, eh, y tuve que irme. En bueno, ese contexto yo me, me, me dediqué a trabajar detrás de un mostrador y en una administración de una empresa de constructora. Esto fue mi actividad, y nada más. ¿En dónde? En el sur, uh -huh. en, en Río Gallegos, en Río Gallegos. Y estuve, fue un exilio interno exactamente, un exilio interno. El, el exilio, no sé si, el exilio duele porque uno está todo el tiempo queriendo volver. Yo supongo que si uno está en un exilio y se conforma en donde está, puede ser llevadero. Pero cuando uno solamente y todo el tiempo decía volver, decide volver, quiere volver, es insoportable. De ese exilio vinimos a Mar del Plata y ya teníamos cuatro chicos. Y pasamos en la plaza Pueyrredón por un ombú que hay allí el ombú, que es como fundacional para nosotros, un ombú. Y los chicos empezaron a jugar en ese ombú. Y yo le dije a Ale, Ale, mira lo pides. Y nosotros nos conocemos mucho, ¿no? Y nos quedamos. <ríe> y nos quedamos. Diciendo, eh, acá, este debajo del árbol, no, no, nos, no dormimos acá, <risa> este, y nos quedamos en Mar del Plata para siempre, hace 40 años. Estando acá en Mar del Plata, eh, Fuimos a conseguir laburo, estuvimos también laburando un tiempo mostrador, nos hicimos un taller de grabados, tenemos cierta habilidad con las manos, este, hicimos un taller de grabados y vivíamos grabando metales. Y ahí tuvimos la oportunidad de en la Escuela de Artes Visuales me entero de que hay una cátedra de comunicación que, que estaban buscando. <risa> bueno, vamos a ver aquello. Y bueno, me quedé allí eh, y fue, ya estábamos en bueno, 80 y pico, 82 por ahí, eh, vino la democracia. Y hice muy buenas migas con el grupo de docentes de allí y aprovechamos para plantear la posibilidad de modificar la escuela y hacer un, un proyecto piloto curricular como el que el como yo añoraba, <risa> digamos. Con los mismos criterios de participación, con los mismos criterios de transversalidad, con los mismos eh, criterios de integración docente eh, y bueno, y fue muy exitoso, muy exitoso. Quedó mm, el tipo de currícula en la provincia en general, pues se tomó esa, proyecta, esa experiencia piloto y con algunas modificaciones se puso en toda la provincia. momentos de la vida estables, que son distintos a otros momentos estables, cuando uno es, por ejemplo, docente, durante unos años es docente, hace su trabajo de docente. Pasa un momento dado a ser, por ejemplo, eh, dirigente de, de una escuela o, lo que, o político, lo que sea. Pasa, unos años, siendo eso, son dos momentos estables. Pero hay un momento que es inolvidable, que es el puente de entre uno y otro. Porque en ese puente es donde uno se juega el, el destino. Si me preguntan cómo fue para mí la experiencia de la escuela, ese fue exactamente eso. Porque, no porque yo elegí el destino posterior sino porque me sacaron el destino posterior que es distinto ¿no es cierto? me sacaron el destino yo hubiera querido seguir así pero a mí me dijeron te vas o te matamos nunca dejé de extrañar el puentecito de la escuela. Nunca, nunca, nunca me olvidé de algunos de los chicos que estaban ahí. Siempre los recordé y los tengo, son como son parte constitutiva de mi vida, digamos. Bueno, eso es así. Hablando con los alumnos, les dije, miren, eh, se pueden tomar muchas muchos modelos para definir un proyecto de vida. Pero hay uno que es indefectiblemente valioso, que es cuando uno da la vida por algo. Le dije, no sé, no estoy diciendo que ustedes den la vida por lo que los, los compañeros estos eh, dieron la vida. Digo que busquen ustedes orientarse con algo que valga la pena dar la vida.